Llegó el día, el, el esperado día, que fue como la consigna del año también, ¿no? El, el día que íbamos a celebrar los 50 años. Bueno, llegó hoy, con el mural terminado, con los talleres que, que, que van a actuar, ¿no? Que, bueno, percusión, la murga, danza contemporánea, danza folclórica, y va a estar conducido con, con, por Jorge, que es un licenciado en trabajo social, un trabajador social, que es actor. Entonces él hace un personaje que va que va a estar, bueno, conduciendo toda la, la puesta artística. Y bueno, y a celebrar toda esta producción que hemos venido trabajando en estos meses, ¿no? Con mucho entusiasmo, con mucha alegría, como reencontrándonos con un montón de gente que hace mucho que no nos veíamos. Y esta noche va a ser maravillosa, vamos a tener de todo. Vamos a tener burga, vamos a tener tambores, vamos a vamos un mural, la negociación de un mural, vamos a tener chicas que danza folclore, personajes históricos en el trabajo social y de la Facultad de Trabajo Social, también aspirucha, voy avisando, No, se les acomodaron los patos cuando se graduaron. Para la Facultad es un momento importante que de alguna manera es la síntesis de una historia fuerte, eh, de muchas construcciones colectivas, eh, de mucho crecimiento, eh, ...de esfuerzo... ...y en esta casa nueva... ...que nos toca... ...nos tocó estrenar... ...el año pasado... ...es como bueno... ...el broche de oro ¿no?... Eh, ...es culminar... ...una etapa... ...que no es nada más ni nada menos... ...que medio siglo... ...para arrancar una nueva etapa... ...y siempre digo que es una facultad... ...que cuenta con un colectivo digamos... ...de, de, de su comunidad académica... ...de altísimo compromiso... ...con la facultad... ...es una facultad que... El personal administrativo y de servicio la quiere, los docentes la quieren, los estudiantes se la apropian. Lo, entonces es, es muy lindo, es muy lindo trabajar acá porque es un lugar... Eh, saludable. Las primeras promociones, los primeros directivos de esta Escuela de Servicio Social del 66 supieron plasmarlo en el espíritu de la institución, ¿no? este, en lo cotidiano de la institución y pasadas las generaciones, las promociones, este, creo que todavía se ha podido sostener como una política institucional implícita. Este, y es sumamente importante porque tiene que ver con un compromiso político. Lo social siempre es político y nosotros queremos que eso sea explícito y que se, este, se muestre, que se sepa este, y que me parece sumamente valioso. En momentos en donde lo político era mala palabra o en todo caso se ocultaba, nosotros siempre hemos sostenido y hemos estado en la calle este, acompañando a la comunidad y también nos hemos sentido acompañados por la comunidad. Realmente... Este... En la facultad se ha caracterizado siempre por un ritmo de trabajo eh, constante, con eh, nuevas propuestas, con eh, nuevas carreras este, que se fueron abriendo, respondiendo también a determinados intereses, a necesidades este, de la propia comunidad y realmente este, cuando uno hace una síntesis en un momento como este eh, no dejamos más que estar con o sea, estamos contentos de las, de las cuestiones que, que entre todos el colectivo de, de docentes, estudiantes, graduados, no docentes, hemos logrado hacer y hemos ido construyendo en estos años. Este momento es muy muy, muy grato, ¿no? De, de poder festejarlo. Entonces, es también un estilo, una forma de, de mostrar porque podría haber sido un acto académico, formal, pero no, eh, quisimos hacerlo de esta manera, este, como un festejo y como un festejo con construcción de, de, de, de arte entre todos, digamos. Es mucho lo que esta facultad ha crecido en los últimos años y esto está reflejado en todas las actividades que lleva adelante, en tanto en el área académica, con sus nuevas propuestas, cantidad de alumnos, la comunidad sorda que acá nos acompaña. En definitiva, un escalón muy alto para que ha alcanzado a nivel de conocimiento y reconocimiento en el sistema universitario nacional. Creo que se destaca dentro de nuestra propia universidad como una facultad muy comprometida con, con, con todos los aspectos sociales, con todo lo que significa la orientación de sus proyectos académicos de extensión y de investigación, que siempre están atentos a resolver problemas de nuestra comunidad. Y bueno, queremos compartirlo con toda la universidad, traerle nuestro saludo, nuestro afecto y nuestro compromiso de seguir trabajando juntos por una universidad mejor. La propuesta de haber empezado desde hace más o menos agosto, septiembre, con todos los preparativos, este, implica que el festejo se haya extendido durante tanto tiempo y que todavía tenemos pensado continuarlo durante los meses que, que todavía faltan. Eh, y que se pudo hacer con la participación de todos los claustros. no? Realmente es un proceso maravilloso, pero aparte con todas las otras presentaciones, que en todas hay este, una cuota que tiene que ver con nuestra identidad como, como Facultad de Trabajo Social. Así que los festejos se extienden más que hoy. Hoy, en todo caso, este, se hace una presentación de todo ese trabajo y esos festejos previos que se venían desarrollando este, y que se cristalizaron en esto que hoy van bueno. a Pensamos en su gesto, lo no pensamos tensionado, nos comprendemos en su contexto, y, todo y todo